Okay, bueno, pues muy buenos días a, a todos y a todas. Pues venimos a dar a conocer las alegaciones que como organización hemos presentado al proyecto de la Edad Norte, la depuradora eh, del Guadalhorce. Eh, un, unas alegaciones y por ello nos acompaña tanto la Teresa Sánchez, diputada provincial, como. Francisco Uriaga, eh, coordinador de, de la comarca del Guadalhorce, que hemos eh, preparado tanto técnica como políticamente desde eh, la comarca del Guadalhorce, desde los distintos municipios que eh, dependen de esta depuradora, tanto comarca del Guadalhorce como eh, Málaga eh, Capital. Eh, desde Izquierda Unida somos una organización legítima para poner eh, estas alegaciones, ya que durante años, durante décadas, hemos venido exigiendo los vertidos cero en el Guadalhorce y, por ende, en el mar Mediterráneo. Esa depuración de agua, ese proyecto necesario para no solo evitar las sanciones, que parece ser que todo el mundo pone el acento ahí, sino evitar la naturaleza que da lugar a esas sanciones, que no es otro que no podemos estar consintiendo al seguir... Eh, haciendo que más de 100.000 malagueños y, malagueños y malagueñas estemos vertiendo nuestros residuos al río, nuestros residuos al mar. Es decir, tenemos que evitar esa falta de depuración por el daño medioambiental que estamos eh, causando. Una legitimidad eh, dada a que, junto a nuestra crítica, junto a nuestra denuncia histórica por eh, la depuración de agua eh, por eh, los residuos, eh, por evitar los vertidos o por llegar a los vertidos cero, siempre ha ido con una propuesta, una propuesta encima de la mesa de la realización en lugar de un macroproyecto de cuatro estaciones eh, depuradoras para garantizar, para garantizar el ciclo integral del agua, para garantizar entre otras cuestiones el aprovechamiento del de agua eh, una vez depurada para tanto eh, seguir manteniendo nuestros cauces de nuestros ríos como eh, el agua necesaria para un sector estratégico en la comarca del Guadalhorce, que no, que no es otro que el sector agrícola. Una, eh, una propuesta encima de la mesa que, además, visto lo visto, no eh, dificulta la realización de eh, dicho proyecto, ni encarece eh, dicho proyecto. Estamos viendo cómo el, la realización de ese macroproyecto está teniendo muchas dificultades eh, técnicas para poder llevarlo a cabo. De hecho, llevamos 15 años eh, con el run-run de este proyecto y un proyecto eh, muy eh, costoso, con más de 140 millones de euros eh, su eh, ejecu ejecución. Antes de la presentación de, la, de las líneas maestras de esas alegaciones que la van a realizar mis compañeros, me gustaría indicar una cuestión fundamental. Y es que este Gobierno, primero que se, que se hacía llamar del cambio, ahora que se hace llamar de la anticipación, vemos cómo en este proyecto está actuando de manera eh, contraria. Sigue apostando por el mismo modelo de macroproyectos de depuración en la edad eh, norte como lo hacía el anterior el eh, Gobierno sigue apostando por el mismo modelo de eh, depuración y, además, lo hace con un proyecto que a todas luces se queda corto desde su ejecución, es decir, ese Gobierno de la anticipación no tiene ninguna visión eh, del eh, futuro. De hecho, este proyecto que ahora está en o ha estado en exposición eh, pública nace con una capacidad del 25% menos que la capacidad inicial de cuando se empezó a hablar de ello hace 15 años, de 100.000 eh, metros cúbicos por eh, día, Hemos pasado a una capacidad de 75, eh, por lo cual un 25% menos de 75.000, perdón, una eh, capacidad de un 25% menos. Le pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que deje de hacer propaganda política con este proyecto, que deje de hacer chapuza técnica con este proyecto y se ponga de una vez por todas a llevar a cabo este proyecto, uno de los más importantes para nuestra provincia, desde el rigor y la seriedad. Ahora le toca gobernar a ellos y son los responsables de, teniendo en cuenta las alegaciones que hemos presentado, teniendo en cuenta las propuestas que siempre hemos puesto encima de la mesa, realicen este proyecto importante para llegar a los vertidos cero en el Guadalhorce y, por ende, en el mar Mediterráneo, llevarlo con la seriedad y la rigurosidad que este proyecto exige. Y, sin más, pues os dejo con Teresa Sánchez para poder abordar parte de las alegaciones que hemos presentado al proyecto. No sin dificultades. Bueno, pues buenos días. Gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. Eh, en primer lugar, eh, siguiendo también un poco con, la, con lo que planteaba nuestro coordinador y parlamentario andaluz, eh, queremos poner de manifiesto esa falta de seriedad y esa falta de rigurosidad, así si lo hemos hecho en las alegaciones en una cuestión que es de vital importancia para la participación de la ciudadanía en proyectos que les afectan directamente. Estamos hablando del procedimiento de exposición pública que ha tenido este expediente, que ha sido una auténtica chapuza. En primer lugar, en la página web de la Junta de Andalucía no está el expediente completo. De hecho, eh, falta el documento más importante que es el propio proyecto de la depuradora de 113 millones de euros. Asimismo, se ha incorporado eh, documentación a lo largo del proceso de exposición pública, una cuestión totalmente eh, fuera de lugar, porque el expediente debe publicarse de forma íntegra. Además, ha habido determinados problemas eh, en lo que era descargarse la documentación, que no se podía acceder a ella. Esta chapuza en la documentación, en la exposición pública, viene acompañada también de eh, un momento que es en pleno mes de agosto, cuando se abre este periodo de exposición pública, en el que, de forma clara, se dificulta la participación, puesto que es una época estival en la que, entre otros, los técnicos a los que podríamos habernos dirigido eh, de medio ambiente, pues, obviamente, estaban disfrutando de las vacaciones, de las merecidas vacaciones, por lo tanto, una falta de rigurosidad en lo que es el mismo en el propio proceso y en cuanto al momento elegido para dar publicidad también a este expediente y a esta propuesta de depuración que llevábamos tantos años esperando y también una falta de rigurosidad en cuanto es al contenido de la, de la documentación encontramos por ejemplo como eh, en el anteproyecto de la agrupación de vertidos y el anteproyecto de la edad norte, con documentación que nos han hecho llegar por otras vías, encontramos que el mismo eh, plano de ubicación de la depuradora, el mismo, en dos proyectos diferentes que van en el mismo expediente, recogen dos realidades diferentes. Y este mapa que les estamos mostrando no es baladí. ...porque esta línea amarilla que en esta zona atraviesa la depuradora... ...y en esta otra pasa por el mismo borde... ...significa que si hay una inundación... ...por aquí es por donde va a ir el mayor volumen de agua... ...a la, melo, a la mayor velocidad de desagüe posible... ...por lo tanto no es baladí que estos dos eh, mapas... ...que estos dos planos muestren dos realidades diferentes... ...en una el riesgo... ...de contaminación en la desembocadura del Guadalhorce... ...sería mucho mayor... ...y es que si la, el riesgo de la avenida... ...está por el centro de la depuradora... ...podemos imaginarnos... ...dónde pueden ir a parar los residuos... ...de esa, de esa depuradora. Por otro lado, encontramos también una falta de, de rigor... ...y de seriedad en la documentación... ...puesto que eh, nos encontramos con, con una depuradora... ...que como decimos, se encuentra en zona inundable... ...se encuentra en, en una situación... ...que si viene una avenida... ...pues va a tener muchos problemas... ...a la hora de poder... Eh, ...seguir su funcionamiento normal... ...y encontramos un problema añadido... ...que en principio podría suponer... Una, ...una ventaja... ...que sería aprovechar las sinergias... ...de una depuradora y otra... ...pero es que se encuentran a 7 kilómetros de diferencia... ...con dos estaciones de bombeo... ...eso significa... ...y el delegado... ...de la consejería en esta provincia lo sabe bien... ...porque ha sido alcalde del Ayuntamiento de Coín ...que eh, si viene una, una riada de agua... ...lo más probable es que parte de esos 7 kilómetros de tubería... ...se los lleve por delante la riada... ...y por lo tanto las dos depuradoras queden eh, desconectadas... ...la depuradora del Guadalhorce obviamente podría seguir funcionando... ...pero la depuradora nueva, la Edad Norte vería paralizado su funcionamiento. Y decimos que esto el delegado lo conoce bien porque en su municipio eh, la agrupación de vertidos de Coín, Álora y Pizarra eh, ha tenido estos problemas y hoy por hoy el municipio de Coín sigue vertiendo sus aguas residuales porque en la primera riada que hubo se llevó por delante ese, esa canalización que llevaba los vertidos hacia la depuradora. Por lo tanto, ponemos encima de la mesa una cuestión que nos preocupa mucho y es que, como decía nuestro parlamentario, llevamos años reclamando esta infraestructura de vital importancia para la provincia, no solo por las cuestiones medioambientales que, que acarrea, sino también de cara a ese motor económico, que es el turismo que hoy por hoy sí, sufre estos vertidos directamente en el mar. Y nos encontramos con que, eh, efectivamente, la Junta de Andalucía no está actuando con la previsión y con la proyección de futuro que debería de tener esta infraestructura que, como decimos, va a nacer muerta porque esos 75.000 metros cúbicos diarios ya se producen hoy y en el mejor de los escenarios que esta depuradora esté puesta en funcionamiento a finales de 2025 ya tendríamos más población y, por lo tanto, más volumen de residuos vertiendo. Por lo tanto, seguiríamos incumpliendo la normativa europea porque se seguirían vertiendo eh, los residuos, parte de, lo, de los residuos, al río. Eh, por lo tanto, como decimos, una depuradora que nace muerta, una infraestructura que no tiene visión de futuro y que adolece de muchos problemas en su tramitación y en la documentación que nos han expuesto. Y les dejo con mi compañero, Francisco Llaga, para que pueda abundar más en las cuestiones medioambientales que va a acarrear esta infraestructura. Bien, resulta, resulta obvio que vamos muy tarde en el Guadalhorce para depurar nuestra, nuestras aguas residuales. Llevamos en algunos casos incumpliendo directivas europeas desde hace más de 10 años, en otros casos directivas desde hace eh, 15 años, depende del tamaño de las poblaciones que vierten sus aguas residuales sin depurar al río, y la última del año 2015 que exigía que eh, los ríos estuvieran en buen estado. Incumplimos todas estas y esto nos está costando, entre otras cosas, dinero. Por tanto, eh, lo primero que hay que decir es que eh, desde Izquierda Unida apostamos por la depuración de aguas residuales en el Guadalhorce, en Málaga y en todas partes. Eh, vamos tarde y, y vamos mal, además. Eh, cuando se presenta este, este tipo de proyecto de, de agrupación de vertidos en el que... Eh, ...se proyectan más de 40 kilómetros de tuberías... ...para poder llevar eh, todas las aguas residuales a un solo punto... ...como es el, el caso de esta, de esta nueva edad... ...estamos provocando que eh, el proyecto sea muy sensible... ...muy poco robusto frente a accidentes... ...y frente a arriadas que son muy habituales... ...en, eh, en el entorno de, de, del Guadalurce. Llevamos muchos años desde Izquierda Unida... ...proponiendo otros modelos que nos permitan... ...que la depuración sea... ...más lógica, más ecológica y sobre todo con la intención de que se puedan reutilizar las aguas una vez depuradas en los lugares de origen. No tiene ningún sentido que desde Cártama o el Aurín el Grande se manden aguas por tuberías un montón de kilómetros aguas abajo... ...para depurarlas muy cerca ya de, de la propia desembocadura, muy cerca de un paraje natural protegido... ...esto provocará que sea imposible... ...que estas aguas se reutilicen de nuevo... Eh, ...aguas arriba en los municipios de Cabecera... ...como puedan ser Cártama, a Laurín el Grande... ...o a la a Laurín de la Torre... ...esto tiene más incidencia aún... ...cuando tenemos que respetar unos caudales ecológicos... ...en los ríos de estos municipios... ...que eh, al quitar este, este caudal de, de aguas residuales... ...que podrían estar depuradas... ...a la altura del propio municipio... ...provoca que las dificultades para cumplir con esos caudales ecológicos que también nos exige la, la Unión Europea sean todavía más difíciles. Uno de los problemas que, que más nos preocupa de esta, de esta depuradora es que está en zona inundable, tanto la propia edar como todas las canalizaciones. Eh, la finca elegida para, para la depuradora está entera en zona inundable y en parte en eh, vía de intenso desagüe pero es más, eh, como hay que elevar eh, la finca eh, en cuestión para que no esté, para que no sea tan sensible a las inundaciones, vamos a provocar un canal que nosotros hemos llamado el canal de Mestanza, por el que eh, digamos que la finca de la, de, de la depuradora frente a una riada se convertiría prácticamente en una isla y la parte más cercana a la urbanización de Mestanza y a esas fincas ...generaría un canal por el que probablemente se generarían erosiones... ...y una elevación de las cotas de inundación en toda esta zona. Esto lo consideramos muy, muy peligroso. También es muy peligroso que esté tan cerca de, del paraje natural... ...de la desembocadura del Guadalorce. Frente a cualquier accidente no es lo mismo que tengamos un accidente... ...en una depuradora a la altura de Cártama... ...que tengamos un accidente en una depuradora a pocos kilómetros... ...muy muy cercanas a la propia, al propio paraje natural... ...esto provocaría que toda el agua que además... ...se ha agrupado en este, en este punto, toda el agua residual... ...la vertiéramos al río y fuera directamente al paraje natural... ...pero no solo al paraje natural... ...también a la propia desembocadura y a nuestras costas... a nuestras playas influyendo directamente sobre, sobre el turismo... Eh, ocupa la, la finca de la depuradora, también ocupa algo que, que nos preocupa, una, una rica eh, finca agrícola, una, una rica zona agrícola que, por supuesto, eh, dejaría de funcionar como zona agrícola, en tanto se va a convenir, convertir en, eh, en una depuradora. Creemos que hay alternativas eh, mejores que esta. Hemos pedido en las propias alegaciones que se estudie la alternativa de ampliar la, la, la estación depuradora que ahora mismo tenemos en el polígono eh, Guadalhorce sería un mal menor, pero nuestra opción desde luego es por, por sistemas de depuración mucho menos activos, mucho menos que consuman mucho menos energía, porque esta depuradora con tantos bombeos y con tantas canalizaciones... Consumen unas enormes cantidades de energía. Nuestra apuesta es por depuradoras en cabecera, por depuradoras en cada municipio, que permita la reutilización de las aguas residuales en, una vez depuradas en, en estos municipios y que no sean tan costosas de mantener, porque, porque al final los costes de, de la depuración los tenemos que terminar pagando entre todos. Bueno, yo